Te saludo nuevamente en Crescante, hoy con nuestra cápsula sobre eh, un, ter, una, un tema bien interesante que para mí es la comunicación auténtica, ¿no? Y para poder llevar a cabo este proceso de comunicación auténtica, eh, pues tenemos que aprender o desarrollar la habilidad de escuchar, indagar y expresar, ¿no? Escuchar eh, nos va a permitir a nosotros eh, prestarle atención a la otra persona ¿no? y comprender lo que la otra persona está pensando, porque piensa lo que piensa, qué quiere hacer al respecto de lo que está pensando y entender tanto el texto como el contexto de la conversación y comprender la historia detrás de las palabras. ¿no? De, de esta manera tú al escuchar y prestar atención simplemente te quedas callado. O sea, nadie te, o sea, cuando alguien quiere ser escuchado, no quiere que tú estés hablando, sino que realmente estés con tus cinco sentidos prestando atención a la persona. Después vas a demostrar que lo estás escuchando, ¿no? Con tu, desde tu postura corporal hasta tu parafraseo o tus eh, gestos, pues indican que realmente estás comprometido con esta escucha. Vas a resumir. Para que un canal de comunicación se dé de manera auténtica, eh, pues tienes que validar con otra persona si estás comprendiendo lo que él te está expresando. Vas a verificar, ¿no? Vas a checar tu entendimiento y vas a validar para que si no, pues te vuelvan a explicar hasta que quede muy claro para los dos lo, eh, lo que se está eh, tratando de comunicar en este caso. ¿no? Por otro lado, viene la parte de la indagación. Eh, en esta parte de la indagación es descubrir qué piensa acerca de esto, ¿no? los razonamientos que tiene la persona, por qué piensa lo que piensa ¿no? y qué quiere hacer al respecto. ¿no? Eso es ayudar a, a expresar lo que está pensando y por qué lo piensa y eh, abrirte a una genuina curiosidad. Para ello, eh, pues tenemos nuevamente que mostrar una profunda honestidad y receptividad al escuchar, ¿no? También la, eh, la capacidad de aclarar. ¿Y qué quiero decir con aclarar? Aclarar no quiere decir que concedas, es decir, puede ser que no estés de acuerdo, pero sí tienes que tomar en cuenta la postura y la posición de la otra persona. Comprender también no es tratar de mostrar que tú tienes la razón. Si tú te empeñas en tener la razón en una conversación auténtica, pues simplemente se va a cerrar el canal de conversación y no se va a llegar a ningún tipo de comunicación como tal. Y luego comprender tampoco es contraargumentar, porque nuevamente es querer imponer tu punto de vista, ¿no? Y el tercer punto, que también es igual de importante, es expresar. ¿Qué es lo que pienso yo? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Y qué quiero hacer al respecto con eso que pienso? ¿O qué quiero hacer dado lo que pienso? Esto nos ayuda a contrapuntear, ¿verdad? Ayuda a conocer, a dar a conocer nuestro razonamiento. Permite entender lo que tú piensas y por qué lo piensas y expresar lo que a ti te gustaría que sucediera al respecto esto la sugerencia es que te adueñes de un lenguaje que yo le llamo poderoso pero pues es un lenguaje que valida tu opinión y ese es bajo el yo pensé, yo sentí yo hice, yo dije no nosotros no el equipo tú, explica tus razonamientos con un lenguaje poderoso no inicies las conversaciones con un choque. Encuentra puntos de acuerdo. A lo mejor a través de una conversación donde se encuentren esas afinidades. Eh, hay que ser consciente de que la, esta comunicación implica pues, un entrenamiento o una habilidad. Así es que velo practicando y platícame ¿Tú haces una comunicación auténtica y genuina o eres de los que tratas de imponer tu punto de vista o tratas de contraargumentar cualquier cosa que otra persona te está men mencionando? Coméntame, si te gustó la cápsula del día de hoy, simplemente dale like y compártela para que más personas eh, nos escuchen todos los días a través de Crescante. Un abrazo. Y saludos.